Buff Sound, loco, 2018 currantes. Yeah. Desde siempre. Oh, oh, oh. Eh. Yeah. Yo. Eh. Sin calificativo, Me zafo de las trampas que activo Ido comiendo humanos en la peli de vivos Seis hey, gachos, nens, divos. Os voy a enseñar que se ha de hacer hasta mis años de retiro A veces el talento no luce, el oro no brilla El hábito hace al monje o lo transforma en papilla No somos malhechores ni una ONG Pero sin ayuda de nadie hemos avanzado casillas Con miráis el pétalo y la flor vive de raíz y tallo Hallo aprendizaje cuando acierto y cuando fallo Siempre estarás rodeado cuando te vayas rodado, a la que en calles mirarán otro lado seguro Burrantes del género, veneno puro, renglones calientes, mensajes crudos Sergio y Dani nunca te han vendido humo es más duro para el que quiso y no pudo. Curranter del mérito, seno húmedo. Joven el valiente, pesajes de sumo. Sergio y Dani nunca te han vendido humo. Es más duro para el que quiso y no pudo. Me cuesta sociabilizar, pulir el sarcasmo. Tú eres el aprendiz con orejas de asno. Esto solo es música, tranquilo vaquero. o wow, Al final te van a hacer la de Pepe a casquero. Mira, sé que yo aún me gano el pan doblando el espinazo. Pero no ha nacido a si capaz. De hacernos pedazos y descuidar la amistad Se afloja el nudo de los lazos retirado con la fuerza de un rookie pidiendo paso Y ya sea el pelo de Sansón o el talón de Aquiles Encontrarán tu punto flaco y lanzarán sus misiles De nada sirve un vacile sin una letra que orcile Entre el notable y el sobre fuera del orden visible Oye ahora que ya no se me ve el pelo tuve que empezar de nuevo y sigo sin abuelos no voy a hacer un duelo esto aquí abajo sigue mi padre en el cielo que me grita sobrevive y mi mano escribe lo que mi mente procesa te di trato de amigo no de rapper y eso no interesa critica nuestro círculo se la pone tiesa no somos tu competencia no fuimos empresa estamos por encima con todo lo que trina en persona mucha en pepitoria ni te lo imaginas faltan en el corro más en la nostalgia del que vivió esta doctrina y nosotros Currantes del género, veneno puro, renglones calientes, mensajes crudos Sergio y Dani nunca te ha vendido humo, es maduro para el que quiso y no pudo Amantes del mérito, queroseno húmedo, jóvenes valientes, pesajes de sumo Sergio y Dani nunca te ha vendido humo para el que quiso y no pudo Estoy buscando la manera y sobrevivo Si pongo una base vivo, Tengo 30, sigo vivo, ¿qué más quieres? Todo lo que venga ahora es el motivo Por el que sigo y si lo consigo No será por lo que tú tienes Prendo la mecha, se desata el pánico Mis pensamientos son volcánicos De territorio cálido, tengo cohibido Al amor, el cuerpo es sabio Pero vuelvo a hacerme daño por cómo soy yo Me rabio de dolor, vino tu cuerpo Tus labios y ahora te alejas Me lo has dejado clavar en el corazón como una abeja, mora canillejas a sus piezas, al que fallé y no me deja, y eso para el parrito reza. Yo, yo, yo, ah, del género, 2018, avanza un loco, con el nata como siempre ahí, aguantando. Yo, yo, yo, ¿qué quieres tú? LCU, LCU.